<Susurra> Próxima estación, verdes, estación terminal, fin de recorrido, ninguna persona a bordo, por su atención, gracias. Próxima estación Deportivo 18 de marzo. Quisaza. Con línea 6. El Rosario y Martín Carrera Próxima estación Con Potrero. Próxima estación La Rata Con línea 5 Dirección Pantitlán Politécnico Próxima estación Telolco. Próxima estación Guerrero con línea B Dirección Buenavista Ciudad Azteca Próxima estación Hidalgo Que enlaza con la línea 2 Direcciones Cuatro caminos Y las queyes. Próxima estación y Juárez Próxima estación Valderas Que enlaza con, con Línea 1 Direcciones Pantitlan, Observatorio. Próxima estación. Niño Héroe. Próxima estación. Hospital General. Próxima estación. Centro Médico. Que con la línea 9, Direcciones Pantitlan, Tacubaya. Etiopía Próxima estación Eugenio Próxima estación División del Norte Próxima estación Tatata de Tata. Colina 12 Direcciones Mixquac, Tlahuac Próxima estación Coyoacán estación, Próxima estación, Miguel Ángel de Quevedo. Próxima estación, Ucopilco. Próxima estación, La Universidad. Estación terminal, fin de recorrido. Ninguna persona a bordo por su atención. Gracias.